Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy voluntario de, la, de Movimiento Puente. Eh, también es, eh, soy este licenciado en Administración de Empresas. Hoy uh, tenemos el webinar Hablemos del 2020, sobre represión, pandemia y crisis económica. En esta ocasión nos acompañan la licenciada María Eugenia Mayorga, licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales y presidenta de la Red de Empresarios Nicaragüenses. También nos acompaña el licenciado Eduardo Enríquez, es licenciado en periodismo y es editor en jefe de La Prensa. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es un poco la actividad del gobierno de Nicaragua en cuanto a la crisis sanitaria. ¿Nos podrías ampliar un poco al respecto, María? Okay. Eh, bueno, sí, viendo yo como del, del primero que todo agradecerles por el espacio, creo yo que estos espacios son sumamente eh, instructivos para que el, los nicaragüenses y las nicaragüenses podamos tener una visión y diferentes perspectivas de lo que está pasando en nuestro país, y me gustaría comenzar con la frase de eh, lo que no se comunica o lo que no se, se publica es como que no existe. Y eso es una de, las, de las, las, las situaciones que estamos viviendo como país. Eh, la pandemia a nivel mundial ha afectado tanto de manera eh, como una crisis sanitaria, en eh, muertes, eh, como de manera económica, verdad? Eh, Nicaragua no es la excepción y eso es una realidad que lo estamos viviendo todos los nicaragüenses y en el mundo entero. entonces ¿Qué, ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que eh, no ha sido tan comunicado esta situación que estamos viviendo. No se ha comunicado la crisis sanitaria dentro de los hospitales, no se ha visibilizado eh, la, la situación que están viviendo muchísimas familias eh, con respecto a la, a la situación económica, y como no se visibiliza, es como que no existe. Entonces siempre he creído que uno eh, tiene que comunicarlo y creo yo que ese ha sido eh, un rol fundamental que tiene que tener nuestro nuestro gobierno comunicar realmente lo que está lo que está pasando en nuestro país porque no nos le está pasando solo a nosotros sino que también le está pasando a todo el mundo es una situación general. Entonces no, no hay miedo, no tenemos que tener miedo de decir que hay personas que están falleciendo, que hay, eh, situación, hay una situación compleja dentro de los hospitales, eh, que dentro de las comunidades, de las zonas rurales, no se está pudiendo llegar la ayuda y la, y la asistencia eh, de salud para las personas mayores de edad. Entonces creo yo que eh, esto, y yo recalco mucho el tema de que la crisis sanitaria viene de la mano con una crisis económica. Porque viendo yo del lado eh, empresarial o del lado económico, realmente eh, aquí sí hay un impacto grande y más adelante me gustaría comentarles sobre un estudio que acaba de sacar el Banco Mundial con cifras alarmantes, cifras que eh, nos dicen que el impacto de, la, de las crisis sanitarias está afectando principalmente a las microempresas y a las empresas también en manos de mujeres y a las mujeres en el sector laboral. Entonces esto también tiene un componente de género. donde Y ahí también gracias por, por, por, invitar, por invitarles, invitarme, porque es importante también que las mujeres tengamos voz dentro de esta situación. Eh, no estoy diciendo que no nos está afectando a todos, al contrario, pero sí en gran medida y las cifras lo comprueban al sector de género. ¿Qué pasa? Ahorita el Banco Mundial nos, nos, nos sacó un estudio donde nos habla que el, alrededor del 45% de las, eh, de las microempresas están siendo sus ventas han caído y están siendo afectadas casi un 20% de estas empresas han tenido que cerrar son cifras altísimas para una situación económica que vive en nuestro país del 2018 una crisis entonces tenemos microempresas que vienen en una eh, en una situación de subsistencia cae la pandemia y de la mano un huracán. Creo yo que eh, aquí lo que, lo, que, lo que se tiene que hacer principalmente es visibilizar esta situación que estamos viviendo, porque un rol fundamental que debe jugar nuestro gobierno es apoyar a, los, a las personas más vulnerables, a, la, a, las, a, la, a las empresas más vulnerables, ¿verdad? Eh, y además un rol fundamental que debemos tener todos como ciudadanos, es apoyarnos entre todos. Pero si no lo visibilizamos, como que no estuviera y no existiera. Entonces, es importante estos espacios para hablarlo, comunicarlo y hacerlo ver lo que realmente está pasando dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras familias, dentro de las mujeres nicaragüenses. Bien, Funide sacó un estudio a inicios de marzo que eh, me llamó mucho la atención. El 70% de, la, de las asistencias eh, en el sector salud, son mujeres y son la primera en línea de combate ante el COVID. Entonces, ¿qué, qué, eh, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres son las enfermeras, que las mujeres son las que cuidan a los ancianos, que la mujer cumple un rol fundamental dentro de la familia, que hace que cada una de las... Eh, que si un familiar, un hijo, un primo, un pariente se enferma, ella es la primera que lo va a asistir y por ende se enferma y por ende pueda sufrir eh, algún daño. Entonces es importante que este impacto ha sido un impacto económico y un impacto eh, para nuestras microempresas y un impacto también de género. Un impacto que nos está afectando a las mujeres en general. En el sector laboral también nos decía el... Eh, el, esta encuesta de, del Banco Mundial que alrededor de eh, menos 5%, de, a ver, 5 de, la, de, la, de los encuestados, de las empresas encuestadas han, han despedido a mujeres. Que, ¿Y eso qué quiere decir? Que, que la, la primera en línea de despidos es la mujer por el multirol que tiene dentro de los hogares y no, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, ¿verdad? Entonces creo yo que es importante hacer escuchar eh, lo que está pasando dentro de nuestra familia, dentro de Nicaragua, para que tomemos acción, no solo el gobierno, sino que los diferentes actores de la sociedad, eh, tanto nosotros como ciudadanos, como eh, el gobierno, que es un rol fundamental en esto, y además las diferentes organizaciones, instituciones, eh, movimientos, para rescatar lo poco que queda de nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias, María Mayorga. Este, la siguiente pregunta sería para usted, don Eduardo. Sería cómo el régimen ha utilizado esta situación de pandemia para reprimir los derechos ciudadanos. Bueno, sí, muchas gracias al Movimiento Puente por la invitación eh, y lo felicito también por tomarse tiempo para tocar estos temas que son de interés. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hacía Mario Eugenia en cuanto a la importancia de la comunicación, de presentar estas informaciones para que la gente eh, las conozca. Eh, a nosotros dentro de los medios de comunicación, a los periodistas por lo general, muchas veces eh, cuando quieren criticarnos o descalificarnos nos hablan y nos llaman escandalosos, pero eh, en realidad eh, hay muchísimos periodistas que eh, pues hacen bien su trabajo, lo hacen con responsabilidad y con seriedad y llevar información es, es obviamente la parte fundamental de nuestro, de nuestro trabajo. Muy difícil en estos tiempos porque eh, no hay acceso a la información y ese es el primer derecho en el cual no solo con el COVID, sino que desde antes el gobierno ha venido eh, pisoteando eh, desde, desde prácticamente el primer día que asumió hace ya prácticamente 14 años. Eh, y es, es un problema serio porque al no tener acceso a la información nosotros no podemos llevar la información a la ciudadanía y el gobierno tampoco hace un esfuerzo eh, por informar la realidad. En el caso específico del COVID lo hemos visto, eh, la, hay, hay mucha gente que piensa que ya no hay virus o que no hay enfermedades porque simplemente hubo un momento en el que eh, se alcanzó eh, un, un, un nivel bastante bajo eh, de contagios después de aquella ola muy fuerte que se dio en los meses de mayo y junio, en los cuales no, pues no había manera de, de ocultarlo. Eh, pero aún así, durante esos, esos tiempos no hubo una información clara. Además, todavía estamos viendo eh, datos eh, muy bajos, de, hablando de ciento y pico de muertes eh, según el gobierno, lo cual son números eh, absurdos, solo tomando en cuenta lo que vimos públicamente en, en mayo y junio. Eh, pero ¿qué es lo, ¿Cuál es el resultado de todo esto? Al, al mantenerlo oculto y al, y al bajarse por el mismo ciclo de la enfermedad que han en, en, en, eh, eh, explicado los médicos, al bajarse el, el, el, eh, el, esa ola, al, al, al, al bajarse esa intensidad, la gente dice bueno, desapareció y empieza el descuido, porque durante mayo y junio eh, pues Vimos a muchísima gente protegiéndose, manteniendo la distancia con, la, con las mascarillas, pero luego dejamos de escuchar que había enfermedad y entonces eh, muchísima gente se ha descuidado hasta llegar al punto ahora en diciembre, desgraciadamente, con las fiestas que yo siento que se ha descontrolado totalmente. Eh, la gente haciendo sus compras eh, en, los, en los mercados y en los centros comerciales con sin mucho, sin mucho cuidado y manteniendo reuniones y celebraciones que eh, en realidad lo que vamos a ver y ya se está sintiendo un poco más, es, es, son, son, son gente más, eh, con más contagios eh, y yo creo, ojalá esté equivocado, no, no, no, soy, no tengo los datos, ni ningún, no soy ningún científico en esa, en esa área, pero eh, yo creo que desgraciadamente eh, finales de diciembre, principios de enero, puede sentirse un poco más eh, la, la, eh, la afectación de la enfermedad por todo este descuido. Entonces, en los momentos, es más, el otro factor que viene, que es positivo eh, en el largo plazo, pero que nos viene a afectar en el mediano plazo, es que tampoco, al no haber una campaña de información real, la gente escucha que hay una vacuna, por ejemplo. Entonces dice, ah, ya no hay problema porque hay una vacuna. Pero bueno, muchísima gente ignora que la vacuna no te cura, la vacuna pues, te la tenés que poner sano para no, eh, para, para no contagiarte eh, y, y la verdad es que si te contagia la vacuna no te puede hacer nada. Ahí lo que tiene que haber es un tratamiento eh, que los cuales pues, han estado probando mucho, pero para la gente en los, en los, en las áreas o en los segmentos eh, de mayor, eh, de may de mayor riesgo, pues simplemente cabe, es más difícil eh, poder que den resultados esos tratamientos. Entonces la información es una función importantísima del gobierno y un derecho de la ciudadanía que eh, no, no existe. Y esto pues está causando eh, estragos que también son estragos eh, que repercuten en la economía. Porque con ocultar la información no se va a ir. O sea, la, la, la tragedia y el problema está ahí. Eh, algún, las muertes podrán ser menores en algún momento, podrán ser mayores en otro, pero están siempre ahí. Y eh, la ciudadanía, al no tener conciencia de esto, pues eh, eh, no está colaborando y no, y, y, y no tiene eso, digamos, eh, en mente porque creen que no existe. Y eh, pues esa es una falta grave del gobierno porque, como te dije, eh, eh, es una manera de, eh, de, de, de, de faltarle... Y de, y de pisotearle los derechos a la información. El primer derecho que tiene la gente es a la vida. Y bueno, en, los, en la rebelión de abril ese derecho se pisoteó con la, con, con, con la sangrienta represión que hubo. Pero ya, igualmente podemos hablar de que se está poniendo en riesgo el derecho a la vida de las personas cuando no hay una información constante, precisa, específica, clara. Eh, para que la gente pueda tomar medidas y no es para que tengan miedo, como bien decía Mario Eugenia, sino que para que estén claramente informados y puedan tomar las medidas. Porque esta es una enfermedad que se evita eh, hasta el momento tomando las medidas que tampoco son muy difíciles de tomar. Y, y, y, pero la gente tiene que tener la conciencia de no estar, eh, de no creer que el virus ya se fue. El virus está aquí y en cualquier momento está ahí. Sí, muchísimas gracias, don Eduardo. La verdad es que sí, mucha gente se ha estado descuidando y es de que toman como una medida disque preventiva, pero a la, a la larga en reuniones la gente se quita las mascarillas, la gente deja de guardar la distancia y está bien suponer que la gente además se cuida, pero también hay que entender que es algo que no se, no es, no se, no se determina a simple vista quién está, sobre todo por la... La cualidad del virus que es asintomático en las primeras etapas y todo eso. Entonces, este, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las percepciones sobre la situación económica, este, María? Mira, a inicio, bueno, como en octubre, nosotros... Eh, pues yo veíamos un, un panorama eh, para diciembre un poco alentador, creo que y decía Eduardo lo mismo, pasó el pico de la pandemia eh, y una vez pas que pasó el pico, todo volvió a una normalidad entre comillas porque no estamos en una situación normal, eh, la gente sí, la, la economía se dinamizó, sí hubo un incremento en, en, en ciertos rubros, no podemos generalizar, eh, como el sector de turismo por ejemplo es un sector afectado que, que no que no se va a recuperar y, y, y se estima que la recuperación del sector turismo va a estar va a ser entre a partir del 2022 2023 y Falta, falta mucho. Eh, pero hay ciertos rubros que sí eh, han venido eh, dinamizándose, eh, creo yo que, pues bueno, en el sector de alimentos siempre es un, es un sector que, que, que, que, que es constante, pues constante entre lo que cabe, ¿verdad? Eh, también... Hay un panorama, eh, había un panorama bastante alentador para diciembre, eh, con el aguinaldo, las remesas, y igual desde ya pues, aprovecho el espacio para hacer la invitación a que todos los nicaragüenses consumamos productos locales, consumamos productos de, de microempresas, de empresas en manos de mujeres, eh, para dinamizar nuestra economía local. Eh, sí, eh, y es una realidad que la pandemia no ha terminado, la pandemia, a pesar de la, de la dinamización de la economía que estamos viviendo ahorita en diciembre por los regalos, por los ingresos extra que estamos teniendo, la gente no se está cuidando. Entonces va a ver eh, si esto continúa así y vimos el 7 de diciembre, eh, vimos ahorita en las festividades que estamos teniendo dentro de la familia, si la gente no se cuida en enero vamos a tener un, un, una repercusión más grande, vamos a volver a otro pico de pandemia y ese pico implica el cierre de negocios, implica nuevamente una cuarentena, implica el, que las personas se resguarden nuevamente, implica hospitales saturados. Entonces por más alentador que sea el panorama en diciembre por las ventas que tengamos dentro de nuestros negocios, de nuestras empresas, si no nos cuidamos, vamos a tener, vamos a sufrir las consecuencias en los próximos meses. Y sabemos que el año que viene es un año desafiante, es un año electoral, para cualquier país el año electoral siempre eh, hace que la economía se detenga porque la toma de decisiones de grandes empresas o de empresas internacionales se detiene. Eh, para saber cómo va, a, de qué manera eh, el país va a, a cambiar o no, ¿verdad? Entonces es importante que, que esperemos, que, que, que aprovechemos pues, la venta de diciembre con todas las medidas correspondientes. Y como decía Eduardo, no son difíciles, son fáciles. Es lavarse las manos, cubrirse con tapabocas y, y utilizar alcohol, alcohol en gel, etc. Entonces, eh, y nos decía, se los digo que... que que se miraba alentador, porque ahorita que sacó este, esta encuesta del Banco Mundial, eh, fue un, una, una marcha atrás. Tú decías que las ventas de lo que es de junio agosto del 2020, en la microempresa cayó hasta un 47%. Y eso, y eso, es, hasta, y eso es bastante grande. Eso es a una mipyme que le digas que tus ventas cayeron un 47%, cuando venimos de una economía de subsistencia, eh, muchas de ellas van a cerrar. De ahí también eh, nos decía eh, las cifras del, del Banco Mundial que obviamente también las grandes empresas están siendo afectadas. Las grandes empresas tuvieron eh, una caída de hasta un 36% en su en su facturación y en sus ingresos. Entonces esto es, está es, es parejo, ¿verdad? Entonces eh, por más que quisiera y que las cifras eh, y que eh, decir números alentadores, si no nos cuidamos y si no tomamos las medidas de precaución que el COVID eh, nos, nos indica y que tenemos que hacer, eh, no podemos ver una recuperación económica el próximo año y eso implica que pequeños negocios van a cerrar que va a continuar nueva ola de despidos también eh, en el sector económico algo que se, vi se ha visto en, el, en las MIPIMES, en los, los eh, en las verdad ha sido que muchas de estas mipymes migraron del sector formal al sector informal que estaba en el sector formal y migraron al sector informal entonces qué, qué lleva qué lleva esto eh, Entrar a una formalidad, eso quiere decir que muchas de estas empresas ya no están pagando ins ya no están cubriendo gastos médicos, ya no están, eh, ya eh, el crecimiento se limita cuando entras al sector informal, y hay empresas que surgieron hace dos años que no están entrando al sector formal. Y eso también es un impacto que va a llevar a nuestra economía, a nuestros colaboradores, a las personas de, a nivel general. Entonces, eh, al final por más que eh, hagamos eh, estadísticas y números económicos, la pandemia no nos va a hacer, eh, y, y si no nos cuidamos, la pandemia nos va a hacer retroceder. Y esta vez muchas empresas no van a poder subsistir y no van a poder salir. Nosotros, bueno, hace, eh, a inicios de, de marzo más o menos, también Funide sacó eh, un estudio junto con otras organizaciones en donde decía que alrededor del de 20% de las, empresas, de las microempresas que ellos habían encuestado habían cerrado. Cinco o seis meses después, de ese 20% pasamos a un 10%. Pero igual la cifra sigue siendo eh, alta, que 10% de las empresas aún no han abierto sus puertas. Eso quiere decir que eh, un sinnúmero de familias, están sin ingresos. Eh, casualmente ahorita sacó, eh, se sacó el nuevo eh, índice de pobreza en nuestro país, que vamos ya al 40%. Entonces, ¿qué implica la situación eh, que viven 40% de las personas en Nicaragua en situación de pobreza? Que ganan menos de 2 dólares al día. Eso implica violencia, eso implica, eh, eso implica crimen, eso implica una situación que va más allá. Entonces eh, tenemos que cuidar nuestra economía, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar a nuestras familias para que el año que viene sea un año que logremos mantenerlo porque no va a haber un crecimiento. Obviamente, como te digo, no podemos generalizar no podemos generalizar porque hay rubros que sí han mostrado una, eh, un incremento en sus ventas, en el sector tecnológico, eh, también en el sector salud, en el, todo lo, toda la parte de, del lado farmacéutico, han incrementado, un, un, han tenido un incremento en sus ventas, y eso, y eso me parece excelente, eh, pero, pero, pero una economía no solo se vive de un rubro, una economía se vive de los diferentes sectores eh, y de los diferentes rubros económicos y en Nicaragua un gran un gran porcentaje de los ingresos y de la eh, para dinamizar la economía es el sector de turismo entonces eh, y ahí también sabemos que en el sector de exportación e importación eh, muchos de, lo, de los productos o de las microempresas están eh, limitándose en la producción de sus eh, servicios o de, su, o de su producción de, de productos, valga la redundancia, porque hay envases o hay materia prima que no logran encontrar eh, aquí en Nicaragua y que no logran importar de otros países porque las fronteras están cerrando nuevamente porque la pandemia aumentó. Entonces, a ver, esto, esto es, es de la mano, esto va de la mano y, y si no tomamos medidas de precaución, si no tomamos, no tomamos esta situación como la, eh, como la importancia que merita Nicaragua, vamos a seguir en una crisis económica y en una crisis sanitaria eh, y sabemos pues que eh, al final pues esto está en nuestras manos, esto está en las manos de cada uno de nosotros, los nicaragüenses, sacar adelante nuestras familias, nuestros negocios, porque nosotros somos los que tenemos que velar por nosotros, ¿verdad? Entonces, pues hacer un llamado a todas las familias y a todas las personas que nos están viendo. Si van a consumir, consumas productos locales, si van a... a eh, si van a salir o si, porque tampoco puedo decirles que se detengan y cierren sus puertas y cierran sus negocios, porque sabemos que no se puede, sabemos que no podemos detener nuestras empresas porque sobrevivimos con ellas, pero sí tomemos las medidas de precaución posibles para que nuestra empresa continúe, para que nuestros colaboradores continúen y sobre todo para cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos. Muchísimas gracias, señora Eugenia. Son bastante buenos consejos y recomendaciones para estos tiempos en los que estamos viviendo. Este, teníamos algunas preguntas extra y quisiéramos este, comenzar con usted, don Eduardo. Este, la pregunta es, ¿considera usted que la ley especial de ciberdelitos es una estrategia del régimen para criminalizar el periodismo en Nicaragua? Sí, eh, la ley... Especial de ciberdelitos pretende, eh, obviamente no es específica para los periodistas, no lo dice así, pero eh, obviamente en el sentido de su aplicación, la única aplicación real que puede tener es con, con, nuestro, con nuestro sector, porque no van a entrar a, a digamos, a Facebook o a Twitter y a empezar a seguir a, a todas las personas que opinan y que dicen y que, y, y que dan y que brindan información. O sea, son, tendrían que estar detrás de, de 3, 4, 5 millones de nicaragüenses, lo cual es absurdo pensar. Entonces sí, indirectamente es una manera de presentar algo que eh, aparentemente ser, aparenta ser general y que más bien es dirigido directamente a, a callar el, el periodismo, a que ejerza sobre todo una autocensura, porque nos ha dejado bastante al, al descubierto. Eh, por ejemplo pues ya, ya hay casos en el cuales te, te pueden considerar eh, que estás difundiendo noticias falsas. Eh, digamos, el, el ejemplo más claro, voy a dar dos ejemplos, porque no, no pusiste y no buscaste la información de la contraparte. Bueno, en muchos casos eh, la contraparte no quiere hablar y eso no quiere decir que no puede sacar la información, pero sí después te puede decir que no lo buscaste. Y como está el sistema eh, judicial aquí, pues eh, simplemente ya vas eh, en, en inmensa desventaja. Por otro lado, eh, aunque también formalmente lo dice eh, en algunos artículos la ley eh, de que eh, se difunda alguna información con la intención de hacer daño, que eso es una, eso es, es ese es un, eso es básico pues que está también en la, en la ley cuando se habla de injurias y calumnias tenés que, que, que demostrar el dolo, ¿verdad? Eh, porque si no demostras el dolo, entonces eh, porque vos puedes cometer un error y, y, y te puedes disculpar y ya con la disculpa eh, y con la explicación, pues ya, ya, ya el, el, el error se puede subsanar tremendamente, pues en gran, en gran parte, eh, porque hay errores, todos, comete, todos cometemos errores. Pero no, en esta, para comenzar, en lo que se diferencia, digamos, de, de, la, de, lo, de la injuria y de la calumnia, es que eh, en, esta, en esta ley, eh, que te habla de noticias falsas, por ejemplo, eh, te habla de, de cárcel, la injuria y la calumnia, si te encuentran culpable, si te demuestran el dolo, eh, la intención de hacer daño, eh, te, pero lo que hay es una multa, que es muy distinto eh, en ese sentido. Por otro lado, eh, tam, también está eh, el, el otro grupo que ellos están apuntando, es a las personas que brindan información. Entonces, cualquier persona que te haga un análisis o... Eh, Cualquier persona que hasta el momento te filtre información, digamos, eh, de, de, de algo que está sucediendo en lo, a lo interno del gobierno, que está cerrado como una gran caparazón, eh, pues podría estar sujeta a, a ser procesada y eh, amenazada con cárcel. Eh, entonces, ese tipo de cosas... Eh, son un, un factor importantísimo para que el, el periodista, por un lado, se autocensure y por otro lado, las, las personas que generan información y que brindan información también se autocensuren, por lo tanto, desaparezca eh, toda la información. Incluso ahorita que no ha entrado en vigencia, pero que ya entró en vigencia la otra ley eh, de, de, de agentes extranjeros que le llaman, eh, Allá hay entidades que, unos se están retirando del país, o, eh, organismos no gubernamentales que se están retirando del país y que ayudaban, que hacían a, a, a asistencia y apoyo social a la ciudadanía, y otros que simplemente ya no están hablando, ya no están brindando información. Eh, su trabajo era brindar información, digamos, hacer estudios, profundizar sobre temas, y ya prefieren eh, callar, porque cualquier señalamiento puede ser interpretado como una noticia falsa, como que estás causando zozobre en la población, y bueno, cualquier interpretación que se le pueda ocurrir al Poder Judicial que está sometido eh, al, poder, al Poder Ejecutivo, básicamente a la pareja presidencial. Entonces sí, sin duda, esta, esta ley viene a ser un gran daño, y, y es tal el daño que viene a hacer que no solo eh, a nivel internacional ha llamado atención, no solo a nivel de Estados Unidos, sino que a nivel de la Unión Europea, en la cual pues eh, la Unión Europea ha dicho que esta es una ley eh, totalmente antidemocrática y que eh, eh, pues esto, un, un régimen como, como eh, dictatorial como el que vivimos, pues al implementar esta ley se está también exponiendo a sanciones. Pero bueno, ellos siguen adelante con sus leyes y con su represión porque ellos ya, ya saben que no... Que, que, que bueno, que las sanciones ellos han aprendido desgraciadamente a vivir en el, eh, con ellas, eh, tienen sus, sus opciones, sus salidas y lo que, que afecte directamente al pueblo, básicamente a ellos no les, no les interesa mucho, no es algo eh, que los haga perder el sueño. Aquí lo que tenemos es un gobierno que está interesado únicamente en mantener el poder a toda costa. Y no sé ni para qué, porque en realidad no actúan como gobierno, porque esto que estamos actuando, platicando ahorita es la función primordial del gobierno, por ejemplo, hacer campañas de información, hacer campañas de, de concientización y, y, y, y de ver cómo la ciudadanía está bien informada y cómo incluso los negocios podrían trabajar con, en, en, en medio de, de, de, de, de, esta, de esta amenaza que existe. Porque no es necesario llegar al cierre de los restaurantes, por ejemplo, si eh, de alguna manera... Eh, se puede trabajar el gobierno con los restaurantes y decirles, bueno, si tu capacidad es de, de, de, de 15 o de 20 mesas, tu capacidad ahora va a ser de 10 mesas. Y nosotros, el gobierno por nuestro lado, te va a dar un alivio de tal manera que puede venir a través de los impuestos, o puede venir a través eh, de que la energía eléctrica eh, sea subsidiada, como han hecho otros gobiernos en otros países. Eh, eh, pero acá no se ha hecho absolutamente nada y entonces... Eh, en un país y una economía que viene de una crisis económica y política eh, desde el 2018, eh, que viene con una eh, pandemia en el 2020, afectado por, por los problemas de los huracanes, pues definitivamente que los empresarios son heroicos en este país, sobre todo los pequeños y, y medianos, porque que puedan sobrevivir eh, en esta situación de incertidumbre, eh, eh, te deja ver que son por un lado heroicos y por otro lado muy creativos, porque siempre se la están buscando. Y es cierto, otros se ven obligados, como decía Mario Eugenia, a pasar a, a la informalidad. Y, y eso también perjudica, perjudica la economía, los perjudica a ellos, perjudica el mismísimo gobierno, perjudica a sus empleados porque ya no, ya no están cubiertos, por ejemplo, por el INSS. Eh, pero bueno, eso es porque no hay capacidad ya de pagar todas estas cosas. Por el contrario, en lugar de buscarle alivio, al empresario para que pueda seguir subsistiendo, eh, las cuotas del INSS, por ejemplo, más bien han aumentado, lo cual pues es prácticamente que hacen eh, imposible que una economía se recupere y yo no siento que la economía se va a recuperar, sino que hasta que haya aquí en realidad un cambio, un cambio de gobierno, porque este gobierno desgraciadamente ya no, ya está sin opciones para gobernar y lo único que está haciendo es reprimiendo de una o de otra manera. Muchísimas gracias, don Eduardo. Este, y es verdad, pues, este, hay situaciones en donde otros países han repercutido, repercutido perdón, este, en disminución de impuestos, en estrategias para mantener la economía a flote o, o, como se puede decir, en estado de supervivencia, porque la, la minoría de gente es la que aún mantiene pues, la sensación de que, no, de que esto no es algo serio y todo eso, pero la mayoría... Uh, que ha estado pues, más concientizada, se ha dado cuenta que no puedes estar saliendo a la calle, que no puedes estar haciendo tal cosa, y las ventas han caído, y han tenido que cambiar su modo de, de vender, su modo de, de llevar el producto hacia, la, hacia pues, el cliente final. Y en este sentido, este, María, nos gustaría que nos compartieras cómo las empresarias nicaragüenses se han adaptado al mundo digital en esta situación. En realidad que eh, antes de contestarte la pregunta quisiera aprovechar el espacio para felicitar a, la, a las empresarias, a las mujeres, las mujeres eh, nicaragüenses eh, han sido mujeres, han aprendido a ser mujeres resilientes, eh, mujeres que se adaptan al cambio. Y eso es admirable porque las mujeres, y mencionaba anteriormente, no solo son empresarias, sino que son multiroles dentro de la sociedad. Son madres, son hijas, llevan al niño a la escuela, hacen el almuerzo. Ahorita que obviamente hay, una, hay, una, hay un impacto económico, eh, cumplen muchísimo más roles que tal vez eso eh, pagaban servicios para que alguien más lo hiciera. Entonces, eh, sí, importante rescatar eh, que... Y felicitar a todas estas mujeres que son mujeres resilientes. Eh, definitivamente la crisis nos lleva a adaptarnos a los cambios, y uno de los grandes cambios es adaptarse a la tecnología. La tecnología no solo es... Eh, eh, utilizar una computadora o eh, utilizar esta, esta herramienta de, de, de Zoom o el Facebook o escribir un WhatsApp, no. La tecnología es aprender a hablar a través de una cámara, la tecnología es concretar una venta a través de un celular, la te, el uso de la tecnología es eh, manejar, eh, diversificar tu, tus, eh, tus ingresos o tu, tu forma de, de, de vender, eh, el uso de la tecnología es crear una página web. Entonces, eh, esto es uno de los principales desafíos que ha traído la pandemia y como mencionaba anteriormente, las mujeres es multirroles y es escasa de tiempo por ello. Por eso mismo es escasa de tiempo y hace que todas la, eh, estas nuevas eh, herramientas que hay que utilizar y, estas nuevas, eh, y, estos, no, y, y todo esto que, que, que, que estamos cambiando y adaptándonos hace que eh, le tomemos, dediquemos 15, 20, una hora, a veces hasta dos horas de nuestro tiempo para aprenderlo. Y nos hemos topado, yo me he topado con un montón de empresarias que tienen 15 años de tener su negocio, son empresas grandes y, y les cuesta manejar una página de Facebook, porque su venta era con su tienda física en un lugar, en una calle principal o en una avenida principal de una ciudad y que no necesitaba promover sus su ventas en, en redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con, to, con, con estas mujeres? Les ha costado mucho adaptarse al cambio, hay muchísimos desafíos eh, que, que nos hemos encontrado y que, y que falta por encontrarnos, pero sin embargo la creatividad, la resiliencia y, eh, y, el, y el trabajo del día a día hace que, que nos adaptemos a ello. Realmente eh, cuando hablamos de una transformación digital dentro de nuestros negocios no es tener una página de Facebook, una transformación digital eh, o una transformación de nuestras empresas no es poner delivery, es, entender, es identificar primero si nuestro modelo de negocio está haciendo está, está respondiendo a la necesidad del cliente tal vez ya no tal vez mi, mi modelo de negocio era como les digo una tienda física en medio de una avenida es principal donde pasan acá había mucha eh, circulación de gente pero de eso pasa a que de pasar 100 personas diario pasan 20 con más para llamar al cliente entonces es importantísimo el rol de diferentes organizaciones instituciones para que eduquen, para que brinden herramientas para eh, todas estas empresas que se están adaptando al cambio y de todos los tamaños, de todos los tamaños, desde la micro, pequeña eh, mediana empresa eh, creo yo que ahí sí ha sido algo desafiante y tenemos muchísimo que aprender, pero también de cierta manera son oportunidades que nos están poniendo oportunidades de eh, adaptarnos a, a lo que está viviendo el mundo. el mundo el mundo se está globalizando el mundo está, usted utilizando las tecnologías desde hace muchísimos años y Nicaragua se estaba quedando atrás. Nuestras empresas se estaban quedando atrás, así que aprovechemos este espacio eh, de la de las de la, de la dificultades, saquemos una oportunidad y la oportunidad es eh, utilizar estas nuevas tecnologías, estas herramientas para comunicarnos con los clientes, para reinventar nuestro negocio, para adaptarlo, para repensar si realmente nuestro negocio está o nuestro producto está respondiendo a la necesidad del cliente y si sí, las empresarias... Eh, tienen un largo camino que recorrer, esto apenas está comenzando, pero, pero vamos, vamos avanzando, vamos avanzando, y eso tiene que ser de la mano de organizaciones, empresas, empresas. Eh, Diferentes entidades que te apoyen, programas que apoyen a eh, programas de incubación, que apoyen a, con herramientas y con educación, con eh, talleres para eh, tu negocio. Así que no estamos solas, y eso es importante saberlo, eh, no estamos solos, y eh, busquemos busquemos el apoyo de otras organizaciones para que lograr salir pues, de, esta, de, de esta situación que, que, que es bien desafiante para todos. Muchísimas gracias, María. Este, sí, la verdad es que en los negocios vamos a tener que adaptarnos. Y hay cosas que les cuesta, sobre todo a las personas que ya tienen un negocio ya cimentado. Y es por la situación de que no están adaptados al comercio en línea, ni a autopromocionarse en cuestiones de redes sociales y todo eso. Pero lo bonito de esto es que hay, hay bastante, como se puede decir, este, oportunidad. Y no es tan difícil, o sea, hay un montón de, de guías, vos puedes encontrar tutoriales de todo, desde marketing, tutoriales de cómo manejar este, los chats con los clientes y todo eso. Es cuestión de que las personas tengan la curiosidad, de que, te, que tengan la disciplina para aprender todo esto nuevo y que lo efectúen siempre, eso es lo que importa. Yeah. Este, quisiera hacer este, una última pregunta, esta sería para don Eduardo. Sería, don Eduardo, este, ¿cuáles son sus percepciones sobre el nuevo paquete de leyes punitivas con respecto a la ley de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y las leyes que tienen condenas perpetuas? Si nos podría hacer un, una, una breve opinión de eso, por favor. Sí, eh, básicamente lo que estamos es eh, yendo hacia un eh, sistema eh, cada vez más represivo, en el país, desgraciadamente, eh, desgraciadamente el gobierno, en lugar de tomar, eh, de haber entendido cuál fue el verdadero significado de la rebelión de abril, que era eh, un reclamo de la población a ser escuchada y a una apertura y a que entendieran de que no, no, eh, este grupo que controla el gobierno eh, no es dueño de, del gobierno ni del país, eh, desgraciadamente lo han entendido. Como una, como una agresión y, y como, una, como, una, como una guerra, así lo ven ellos, y entonces ellos reaccionan a una guerra como se reacciona a una guerra, con violencia. Eh, y parte de esa violencia, la violencia de la represión directa de abril, eh, la violencia de la represión que vino, que ha venido después y que ha pisoteado todos los derechos básicos de los nicaragüenses, y estas leyes vienen a terminar de complementar eso, a terminar a a institucionalizar esa violencia y esa, y esa represión y a terminar de cerrar eh, los espacios para los, para los nicaragüenses. Eh, eso es muy complejo en el momento de entrar en un año electoral, donde es un año que no solo es eh, eh, un año decisivo para, para, para poder lograr un cambio, sino que al, al no haber esperanza de cambio, lo que estamos viendo es que hay muy poca esperanza también eh, de salir de la situación económica y de salir eh, de, y de poder avanzar como nicaragüense y como, como ciudadano. A mí me da mucho pesar, por ejemplo, eh, ver a los jóvenes eh, que, que están en las universidades, bueno, los que, los que tuvieron un papel más preponderante durante la rebelión, que sus carreras fueron, fueron destruidas, todo su esfuerzo fue borrado y destruido y, y tuvieron que irse muchos al exilio, otros están presos. Otros, eh, otros están simplemente sin posibilidad de hacer nada después de muchos años de esfuerzo. Pero también hay otro grupo mucho más grande que, que, que perfectamente está bien, que estamos claros, puede seguir estudiando, pero cuando salga no tiene un futuro, porque este país no le da posibilidades de crecimiento a la juventud y entonces no le brinda oportunidades de empleo o si tiene la inquietud de ser un emprendedor no le brinda los espacios ni las facilidades para hacerlo, ya Mario ha descrito eh, bastante, con bastante amplitud todas las dificultades que hay. Es cierto que siempre habrá alguien que sobresale porque, porque tiene un espíritu extraordinario porque son más, mucho más organizados, porque tienen, encuentran algún tipo de apoyo, pero es el punto acá, desde el punto de vista del gobierno debe ser de brindar a la mayoría la posibilidad de eh, crecer y de desarrollarse y de brindarle esas facilidades, no de ponérselas más difíciles. Y eh, estas tres leyes, pues eh, desde el punto de vista de la libertad de expresión, de la libertad de información, han venido a poner... Eh, un, un, un bozal, una mordaza, como, como le llamamos a la ley de ciberdelitos, eh, para que eh, no, no, no nos podamos expresar los nicaragüenses y en particular los periodistas que vamos a vivir una amenaza diaria. No vamos a saber en qué momento vamos a tener una demanda eh, de parte de, de cualquier agente del, del gobierno por, por cualquier información que ellos consideren que, que, que, que no, pues que la pueden adaptar a su a su, a su ley que cae dentro de, de lo que la ley castiga y en realidad cualquier cosa porque cuando tenés una ley así de amplia y cuando tenés un sistema judicial que, simplemente, que no opera para la justicia sino que opera para los intereses de, de, de una dictadura pues entonces cualquiera, eh, cualquier cosa puede caer en ese, en ese, en ese, eh, dentro de ese ámbito de la ley eh, entonces eh, son momentos muy complejos pero los nicaragüenses creo yo que debemos, si regresamos a la apatía y regresamos al, al, al, al que yo vivo mi vida y busco cómo sobrevivir, es cierto que la gente tiene que buscar cómo sobrevivir, pero también tiene que eh, aprovechar cualquier oportunidad que se dé para eh, tratar de expresarse y, si, y, si, y tratar de exigir que en noviembre de, 2011, de 2021 sean elecciones libres y que la gente pueda votar. Solo, solo así se hace un cambio pacífico y solo así viene un cambio eh, en el cual los nicaragüenses van a poder tener oportunidades eh, en el futuro, sobre todo los jóvenes. como te decía. Bueno, este, muchísimas gracias eh, Eduardo Enríquez, el jefe de, de, de editor de la prensa. Muchísimas gracias María Mayorga, eh, presidenta de la red de Empresarias de Nicaragua. Este... Ha sido un webinar, de amor resumen, de lo que ha sido este 2020, bastante interesante, se han tocado bastantes puntos de mucha relevancia. Y pues, um, de parte de Movimiento Puente, muchísimas gracias a ambos por la, la oportunidad de tenerlos aquí en esta, en esta ocasión y por sus aportes con respecto a las reflexiones que hemos estado teniendo esta noche. Muy agradecido por la invitación y un gusto haber compartido con, con, con vos, Fernando, con María Eugenia, este espacio. Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias eh, por la invitación a ambos y, y felicita, aprovechar el espacio para felicitar a, a todos los, los medios de comunicación, a periodistas como Eduardo, que son los que hacen que eh, lo visibilizar la situación de nuestro país y eso es importante. Como dije al inicio, lo que no se comunica es como que no existe y es importante comunicar lo que estamos, lo que está viviendo, lo que está pasando en Caragua y lo que está pasando en las empresas y las mujeres en nuestro país, situación de violencia, crisis económica, eh, para poder salir adelante. Así que gracias por el espacio y, y siempre pues encantado de, encantada de, de compartir con, con Eduardo, con vos Fernando. Muchas gracias. Bueno, este, como saben, desde Movimiento Puente seguimos demandando la liberación de los presos políticos y pues, que esta Navidad no, no, no haya, por favor, este, más personas apresadas que puedan tener este, una, una Navidad con sus familiares. Muchísimas gracias este, a todas las personas que estuvieron atentas al webinar y les deseamos buenas noches.